El regidor Fran Félix Hernández denunció varias irregularidades que se cometen en el cementerio del municipio de Salcedo, donde según este, en dicho camposanto no hay lugar para enterrar a los difuntos, porque al parecer se ha privatizado. Al inicio de esta gestión, lo no encontramos que hay una situación un tanto irregular, allá entonces... Eh...